¡Ah! ¡Para qué haces a que nos impida El oh, la, la luz luz. segundo va a parar los polos. No proyecto Somos Auga. Hay dos polos. Son el polo sur y el, el polo norte. Eh, rodea o polo sur eh, o Océano Antártico. La tundra de eh, un, una chaira que son plantas países como ervas, musgos e Los icebergs son grandes flores que deseo que los mares. La mayor parte de los icebergs es a parte baja. Bumbo y se enfina como es un Gracias. Ooh. No, no, de, de no, invierno suele de noche, en no, no, no, no, en invierno no, no, hay y y casaban cazaban y pescaban. Ahora algunos viven en la Cuando cazaban, iban haciendo casas donde cazaban, Van con lo de deseo, el mundo Vegetación. No invierno inverno, en las tundras no hay alimentos, no verán si sí que hay. En el polo norte hay vegetación, en no el polo sur no hay. En la vegetación nace en no el polo sur, vegetación nace en En el polo norte, en se polo o nacen plantas, que son líquen, herbos y e musgo ojalá, los animales del polo norte. No polo norte hay la gibaldo, oso polar y e las En la tundra hay muchas variedades de insectos, plantas, animales mamíferos y e omnívoros. A Gibaldo vive en no el polo norte. Mira que no verán migra para el en Crías en aguas cálidas. A gigante es eh, un animal, mamífero, carnívoro. Ay, que come sí La boca tem barba. Para, para comer. Cuando va a, fuera, agarré al cigarro, abre la boca y como va en está aquí, o oh, dentro de la boca. Y las se están arriba, no más, eso. Tengo aquí como un tipo de bolsa dentro de la boca, entonces, eso, en enchera Después por el lado solte toda a una divide entre 15 eras eh. azocas son animales mamíferos. Los osos polares son animales mamíferos, carnívoros marinos que comen, que comen animales.